Que ni de broma volverás a tu parte Tú no deciste que ni aquí ni en otra parte Nada ya vuelve a ser como antes A veces me pongo a pensar que cómo me gustaría Que volviera a pasar de perderme ¡Suscríbete date cuenta a tu alrededor y todo lo vas a mirar. Esto es lo que pasa por ahí. Nada vuelve a ser como antes. Este mundo está lleno de gente ignorante. Por notar tu apariencia cual más suele juzgarte? Eh. ¿Cuál más tratar de pidiarte? Eh, hasta tu mejor amigo puede ya Aquí te hizo el lecrim Y no más te vas a traicionar Donde siente que los días que sirve ya vivirán cada día pasa los feliz, por lo que ya no lo volverás a paz.